Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él. Pedirle que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana en este subprograma de mañana por el canal 10 de Telenor y recordarles nuestro saludo a todos los que viven fuera del territorio nacional a través de la web telenor.com.do Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Un día fresco otra vez. Qué bueno, sí, qué bueno y, que está fresco. Y bonito, como y bonito, siempre. Bonito. Es bonito. Un, un día soleado. Así Espero es. que así se sostenga durante todo el fin de semana. Bueno, gracias a Dios porque nos permite ver un nuevo día.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 Sigue la incidencia de humedad y inestabilidad que hay en el territorio nacional. También con la presencia de una vaguada en los niveles medio de la estratósfera y los vientos del este suroeste que están soplando, van a incidir en producciones de campos nubosos que pueden eh, dar como consecuencia lluvias moderadas a fuertes, con ráfagas de viento en ocasiones y tormenta de relámpagos, especialmente en las provincias que están comprendidas en la zona noroeste noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Es por eso que la Oficina Nacional de Metrología mantiene eh, alerta a esas provincias que están cercanas a lo que es... Eh, Acto Mayor, el Ceibo, el Gran Santo Domingo, esas provincias por ahí están en alerta por las posibilidades de lluvias, inundaciones de ríos, arroyos y cañadas y deslizamiento de tierra por encontrarse saturados los suelos. Ya saben, en toda esa región de, nuestra, de nuestro país, la región noroeste, eh, Noreste, sureste, collera central y zona fronteriza Las posibilidades de lluvia son altas para el día de hoy La otra parte estará el cielo eh, de medio nublado o nublado Y con posibilidades de lluvias también eh, medianas Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy Gracias Fulvio por tu informe, gracias Eso permite que tengamos una mejor planificación Sí y de todo. eso se trata. Eh, Fulvio, inmediatamente, eh, interesante el análisis hecho por Alicia Ortega. Mira, con respecto al festín con que se maneja la Cancillería Dominicana. Yo quiero ag agotar algo. La Cancillería en el Concierto de Naciones juega un papel estelar en la visibilidad o relación que tenga el Estado, para hablarlo, el Estado Dominicano, frente a las demás naciones, como sujeto de derecho público internacional, porque el Estado, los Estados, son sujetos de derecho público internacional, como a lo interno de cada Estado. Por lo tanto, las cancillerías juegan un rol fundamental en la existencia del Estado mismo, en las relaciones internacionales, y vuelvo y repito, en el rol como Estado en representación de la política del presidente de la República. Así es. Entonces, se ha utilizado como botín, como mecanismo de desmembrar adectos o miembros de otros partidos donde allí van a servirse con un salario en dólares, en muchos casos, y en pesos, salarios muy altos. A los que están aquí en pesos. Cuyas funciones, ni ellos mismos saben a qué Van a la Cancillería Conocemos de, de personas Que reciben un salario Y nunca, nunca en su vida Se han topado con un escrito O se han preguntado ¿Qué es la Cancillería? Así es. Allí reside o debe residir Un individuo De condiciones excepcionales ético-profesional, más allá de lo político, aunque es un cargo político y deviene del presidente, este se ha utilizado duplicando por mucho el servicio exterior dominicano que a la sazón poseía una composición que este nuevo ministro Miguel Vargas Maldonado le ha servido como plataforma para fortalecer en miembro un partido de lo cual él solo posee la cicla PRD, pero allí no se practica ningún tipo de ideal ni de principios y reniega cada vez más los orígenes de su propio partido. Engrampado en el poder disolutorio, de los demás partidos a través del de clientelismo, populismo y la prebenda. Es eso lo que hay en la Cancillería, la entidad que debe representar al Estado Dominicano. Mira, la Cancillería tiene, Francis, 45 embajadas, 87 consulados, y de ellos el programa de Alicia Ortega se encargó de llamar a cada embajada Preguntando por trabajadores de esa embajada Y en la mayoría de los casos les daban la información No, él no está aquí, él vive en Estados Unidos No, él no está aquí, él vive en República Dominicana eh, Embajadores que deben, de, eh, eh, cancilleres eh, eh, Empleados de la cancillería que deben de estar en Estados Unidos Están viviendo aquí Que Así debieran cualquiera. de estar en Suiza, debieran de estar en España Están viviendo aquí Así Pero cual. sueldo que van desde 1.600 dólares a 6.000 dólares <risa> y eso lo paga el Estado Dominicano, eso lo paga el pueblo dominicano. Se dice que por cada escritorio en la Cancillería hay tres secretarias. Wow. Y hay un consejero, Francis, que gana 90 mil pesos, un, un, perdón, un, un, un mensajero. 90 mil pesos gana ese mensajero. Hay que ver qué es lo que eh, trafica, ¿verdad? 90 mil pesos gana ese mensaje. Pues yo, tiene, yo le hago la mensajería por 80. Y tiene, Francis, 60, 60 eh, eh, eh, consejeros. ¿Tú sabes quién es el consejero Miguel Vargas? ¿Quién es? El exdiputado Noel Marmolejo de allá, la diputada cándida de aquí también, eh, de Pimentel, son consejeros Miguel Vargas. Y José tú, tú, tú te puedes imaginar en, en, en el bache que está República Dominicana, de escándalo en escándalo, hasta dónde nos han llevado a nosotros. Tú ves porque yo 144 to... puestos adicionales, rápido. Tú viste que ayer yo toqué el tema de esas relaciones eh, que se... De forma introspectiva, de forma inesperada se hizo con China. Fue Miguel y, y José Ramón Peralta lo no, que manejan eso. No, pero sacaron a Miguel inmediatamente. ¿Es José Ramón? Eh, no, es José Ramón, lo sacaron, lo sacaron... Vamos, va, va, a escuchar, vamos a escuchar algunas declaraciones para colocarnos en el contexto eh, de lo que está sucediendo en Cancillería. Muy buenas noches. Parecen no tener fronteras los recursos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solo el mes pasado destinó más de 268 millones de pesos a tres nóminas de empleados. El 70% de este monto es utilizado en salarios para el personal designado en las embajadas y consulados en el extranjero. Esta noche el informe deja al descubierto que muchos de los nombrados se reportan a las entidades diplomáticas a las que se suponen pertenecen a pesar de que cobran sus cheques además de otros beneficios algo que parece ser un dolor de cabeza perenne durante décadas esto aparte de las nóminas del ministerio aquí en el país una que ha aumentado en un 50% la otra se ha multiplicado unas 18 veces en los últimos dos años pero iniciemos en las sedes diplomáticas en el extranjero ...en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Hay delegaciones dominicanas en los cinco continentes. Son 45 embajadas y 87 consulados, con 1.379 empleados. Solo en el mes de agosto, entre salarios y gastos de representación para el servicio exterior... ...se gastaron más de 3.8 millones de dólares... ...lo que equivale a más de 189 millones de pesos. El informe escogió de forma aleatoria... ...alrededor de 20 de estas entidades... ...a fin de confirmar que los agraciados... ...con salarios en dólares cumplen con sus labores. A ritmo de samba iniciamos nuestro recorrido... ...en las sedes de Brasil... Yo me quiero comunicar, por favor, con Isaura Jaquelis. ¿Con quién, Isaura? Isaura Jaquelis. Hmm, Isaura no trabaja más aquí. Pero ella es consejera de allá de la embajada dominicana en Brasil. Hmm, Pero es un minuto. No, no tengo Isaura aquí. ¿Y Edgar Martín? También no. A los pocos minutos, el informe solicita a un empleado que hable español para continuar preguntando por diplomáticos específicos. La señora Soraya Franco. Bueno, la señora Soraya, eh, Cristina, la señora Soraya ya no trabaja más acá. Ella salió de la embajada hace unos meses. Y Julia, bienvenida. Julia, bienvenida. Ese yo no sé ni quién es. José Ernesto oviedo estoy? José Ernesto también eh, trabajó acá en la embajada Pero ya él no sigue acá hace mucho tiempo ¿Mucho tiempo? Incluso él está en Santo Domingo sígame, sígame diciendo los nombres para ver Edgar Martín Rosario Él está en Río de Janeiro En el consulado en Río de Janeiro Y Manuel Apolinar Peralta ese también está en es Río de Janeiro. Estos dos últimos aparecen como consejeros en la embajada en Brasil, ganando 1.600 dólares cada uno. Al llamar al consulado de Río de Janeiro, la sorpresa fue mayor. Acá es consulado de la República, de República Dominicana en Recife, Pernambuco. Debes eh, eh, llam, llamar a la embajada en Brasilia. ¿En el consulado dominicano no hay empleados dominicanos? No, es un consulado honorario. La información difiere con lo establecido por nómina, donde los salarios de seis empleados en Río de Janeiro ascienden a $8,750. De inmediato retomamos la comunicación con la embajada dominicana en la capital brasileña donde varios de sus funcionarios solo aparecen en papeles. Isaura yaquelis clase Brito. No, no, no, eso no está aquí ya. Además, Isaura nunca trabajó en esta embajada, si, no me, si mal no recuerdo. Isaura es una dominicana que vive acá en Brasilia, pero yo no trabaja en la embajada. ¿Y Amanda Nora Cabral? No, eso no sé quién es. Amanda, es una señora, Amanda Nora Cabral. No, no, no. Primera vez que escucho ese nombre, señora. ¿Y Giovanni Rafael Terrero? Giovanni está en Santo Domingo, en la capital. ¿Pero sí trabaja allá? Me, me, parece, me parece que no, que no trabaja más acá. En el vecino país donde nació el tango, ni con Lupa identifican en la Embajada Dominicana de Argentina los nombres de la mayoría de los 22 diplomáticos designados el señor Franklin Temístocles Rivas no, no no es funcionario acá me aparece como ministro consejero no, debe haber sido hace mucho tiempo pero ya no es, ese no es funcionario acá usted no lo conoce no el señor Jorge Miguel Ángel Díez tampoco me aparece como consejero para enviar la invitación no, no, no no es funcionario acá. En esta embajada en Argentina, no. No sé si está en otro lado. Francisco José Guillén. Tampoco. Primer secretario. No. Leni María Margos. No. Primer secretario, me aparece. No, no, no, no, no es funcionario acá. Ayalibis Clarisa Pimentel. Ya se fue, está en Perú ahora. ¿Hace cuánto tiempo, para Está en Perú como desde octubre del año pasado. ¿Fernando Francisco Ramírez? No, no está aquí. ¿Pero estuvo? Estuvo, pero hace dos años tal vez. Hace dos años que no está allá. Mira, yo tengo yo tengo 15 meses y yo no lo conozco. ¿Giovanna Felicia Vázquez? Tampoco. ¿Ni saben qué país está? No, no la conozco iris Lobelis Rodríguez. Tampoco está acá. Ni, ni la conoce, o sea, no saben qué misión. Esto es Señores. increíble lo que lo que está pasando. Y no pasa nada, ¿eh? Sigue no, ahí no, no. el canciller, siguen ahí no, los no. funcionarios. Y, y, y, tú le preguntas y al presidente se persigue y la decir, corrupción. Mencióneme uno. No, y se persigue la corrupción. Y esto es un país que no hay impunidad y esto es un país que los funcionarios deben de responder a su puesto, y esto es un país que no empaña nada, y nosotros estamos abiertos a todo el que quiera preguntar o investigar, mencióneme uno que sea corrupto. No, eso lo tiene el Ejecutivo para formar parte dentro de su plan. Le ayudó en el 16 y le va a ayudar ahora, eso es lo que se pretende. Entonces, estas es son las condiciones. Cómo se están usando los recursos del Estado. Y mientras tanto, nuestros hospitales no tienen incubadora, nuestros hospitales no tienen ventiladora, nuestros hospitales no tienen ni aspirina. Mientras todas estas cosas pasa, parecemos un país tan rico que se nos sobra el dinero para estar con estas cosas. Ellos dándose la gran vida a través del mundo, Francis, dándose mm. la gran vida. Sin embargo, el pueblo padeciendo las consecuencias con gasolina cara, combustible caro, energía todos los días yéndose y un relajo con la seguridad ciudadana también. Esto aquí pinta gris. Pinta gris porque hace ya un tiempo que todo marcha como de espalda al buen orden, al buen hacer. No basta que uno llame la atención que uno ponga el granito de arena de lo que debe ser la función pública del servidor público. Pero como dije antes, la Cancillería es un organismo que para los estados miembros del concierto de naciones es la encargada de llevar las políticas internacionales del estado dominicano allí debe estar la clase profesional más idónea aparte de que sean políticos no puede utilizarse como pivote para acometer todo tipo de tropelía en contra del erario dominicano en contra del estado dominicano por eso es que nos califican en cero en todas las evaluaciones. Tienen tres nóminas, un embaja, Cuando viene un embajador a República Dominicana, da gusto de cualquier país. Es más, le voy a poner el país más pobre del hemisferio occidental. ¿Cuál es el país más pobre de esta zona? No, Haití. Usted busca y pone ahí un haitiano... Diplomático Y nos callamos todos ¿Preparado? Da gusto con el, con el respeto Con la diplomacia que utiliza Hasta el comportamiento Que esos morenitos No para de, de forma despectiva Sino reconociendo El valor que le da a las cancillerías y los estados, Haití, señores, el país más pobre. Un embajador o un diplomático de Haití vale como por 20 de todos esos carajos que están ganándose unos cuartos y no están haciendo nada para que nuestro país, allá, allende los mares, esté por mínimamente bien representado. Mira. Van a cherchar, van a, a, a los. A las recepciones que esos países preparan por convicciones de fechas, porque hay que hacer esos cónclaves, esos eh, eh, encuentros diplomáticos, lo invita a lo que vas a, a tomar champaña y a privar en gente. Óyeme, Francis, tiene 18, 18 veces ha multiplicado la nómina del exterior. 18 veces. Puerto Rico, que es una, un pedacito, que es un pedacito de isla, tiene. 60 y pico de gente ahí, y la mayoría son mujeres. Lo mismo pasa con todas estas que no trabajan, que están en la nómina, que eh, por hermosura la mayoría de ellas, porque son bonitas, llegan ¡pa! y la nombran con 2.600 dólares, con 2.500 dólares, con, con 3.000 dólares mensuales, mientras aquí nos estamos despedazando. 42 encargados eh, provinciales, señores, 34 coordinadores regionales, tiene la. Y, y, y, dime, dime, va, van a, a ser consulados con, con la batata, con la yuca, en los intercambios que se hacen entre la provincia 217 Ay, empleados sí. contratados, 48 asesores, de ellos 16 nuevos. Y, y, y, no, no, esto, 45, señores. Sinceramente, uno no encuentra qué decir. Uno trata, uno trata de explicar, uno trata de entender y simplemente lo que se ve son mafias por donde quiera, mafias, eso es lo que están haciendo, negociando con nuestro país, utilizando esas embajadas para mafia es por eso que eh, el país no crece, crece solamente en las deudas, pero en las, en las exportaciones que debe de crecer no crece, porque no hay un, un real intercambio, no hay... Eh, eh, eh, esa, esa venta del país en las cosas que nosotros podemos producir y darle al mundo, porque todo se va en, en, en, en, en robo, porque esto es robo, esto es robar. Una persona que, que gane y no trabaja, eso, eso es robo. Y un canciller que vaya ahí solamente para eh, mantener su equipo, para mantener su gente y fortalecer su estructura política, porque sin eso no es nada tiene más de un 80% de rechazo, más de un 90% de rechazo, sin eso no es nada, simplemente eso es corrupción y lo sabe el mismo presidente de la república y como él hay otros también y lo sabe el presidente de la república, entonces eso es como un contubenio entre todos ellos para mantener este país esclavo, esclavo en conocimiento, esclavo en desarrollos reales, maltratando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros ancianos, porque no se le dan las condiciones necesarias para una vida digna. El índice de desarrollo humano no, se, no hay forma de desarrollarlo en República Dominicana. Cada día estamos más para atrás en servicios básicos. 20 años predicándonos a nosotros que van a solucionar la energía y no lo solucionan. 20 años predicándonos que van a solucionar la vivienda y no la solucionan. 20 años predicándonos que van a solucionar la salud y no la solucionan. El 20 país. años predicándonos que van a, a solucionar la educación y no la solucionan. Y ahora el ministro de Educación también va para la presidencia a usar el, los fondos del Estado porque no va a usar los de él. él este lo tiene. es un país de relajo. Y nosotros tan en serio que lo hemos tomado. La Cancillería. Yo creo que la Cancillería Ay, debe Dios. ser borteada. Y cosa que no sucederá porque ese es uno de los mecanismos políticos más poderosos que ha encontrado Danilo Medina y su grupo. Y su grupo para cometer todo tipo de, de obscenidades políticas. Porque son obscenidades políticas lo que se está haciendo ahora mismo. Aquí no es... Aquí no se había visto cosas iguales en manos de políticos. Y ya que el PECA no hace nada, ¿Dónde? y ya que el procurador no hace nada, así vamos iniciando no nada. en de mañana y dejándole estas reflexiones o estos pensamientos para que usted saque su propio eh, pensamiento de estos casos, si vale la pena favorecerlos y darle la oportunidad de que sigan utilizando una Cancillería que es el órgano fundamental para las relaciones internacionales y colocar a nuestro terruño querido en mejores condiciones. Así bueno, iniciamos. Ustedes nos mañana. perdonan que a veces uno se exacerba el ánimo, pero uno se siente impotente ante tantas cosas que pasan en un país que le hace falta tantos recursos para desarrollar a su país. Esto es de mañana. En breve volvemos con más contenido.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 Eso, eh, hoy es diecinueve. miércoles 19. A un día de la conmemoración de la celebración, de la del. celebración del 240. Aniversario de, de la Fundación de San Francisco de Macorís y todo, y todo esto apunta a que debemos de hacer un análisis De qué hemos hecho, hacia dónde vamos Qué queremos como ciudad para poder. Bueno, no. hay algo que se está ventilando Qué queremos con la ciudad Y es declarar provincia ecoturística Pero tengo entendido que ya en el Congreso cursó un proyecto sí, de, sí. del diputado Juan sí, sí, sí. Pero yo me pregunto ¿Basta con que se declare cuando aquí no tenemos una cultura de quienes vivimos aquí ecoturística? Porque solamente basta con ver lo que está sucediendo por allá arriba Que se creen que se puede convertir esto en un jarabacoa como han dicho pero tenemos la conciencia para convivir y cohabitar con el medio ambiente. No nos recordamos de Quitespuela, que está ahí, la hemos abandonado y por el contrario, no hemos puesto a pelear con Quitespuela por querer explotar su zona de amortiguamiento, que es una atrocidad, eso es dañar, como yo me pregunto. A esta fecha. La parte empresarial se está desarrollando hacia los servicios. La parte agrícola al cacao, al arroz, la ganadería. Ahora falta desarrollar la parte ecoturística. Bueno, pero, pero están limitando, la, están limitando eso, al comercio porque no quieren que hagan un proyecto avícola que debe estar en el campo. No. Aquí en la ciudad si no se pone... Y se por... dice que hay muchas trabas también en el desarrollo del comercio. Pero ya se, Ahí ya, está. Ya se escucha la música de las noticias. La música de Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano, presente. Presente, hermano, adiós la gracia. Presente. Y Fulvio. Aquí estoy indignado y desesperado por escuchar tu noticia. Fulvio, indignado estoy yo y más a esta hora de la mañana, lo que me da la fuerza es saber contar que. que, que el contar que tenemos nuestros amigos televenta en el frente Pero lo que veremos a continuación Sin yo ser venezolano Hasta yo me siento indignado Miren la burla de Nicolás Maduro Señores, observen esto mírenlo ahí, miren el chef ¿Eh? Miren qué ritual del chef Ah, pero ese es un chef oh, muy famoso Mira, mira, mira Francis, mira, mira, mira. mira esa carnita Deliciosa, y mira a Maduro Míralo ahí Se quita sus lentes con su habano Se coloca los lentes de nuevo y observa un obsequio ya, ¿verdad? De unos suéteres, ahí está, y con bandeja y todo personalizada, Nicolás Maduro, mírenlo ahí Francis, ¿eh? bueno, pero... banquete de Nicolás Maduro en Turquía, ha indignado a los venezolanos, ustedes observaron cómo el chef, ¿eh? el ritual que este hombre, el ritmo de pasito, de bailando, mírenlo ahí Francis, mira Mira ah, Julio, pero, mira Julio. Eso, sí. eso ¿Eh? es un chef internacional que estuvo Hay, aquí en el país recientemente. ¿Ay? ¿Viste el ritmo, Francis? Sí. ¿Viste el ritmo del chef? Me y la, y la nuevo, carne mejor, que está cortando. Observa, Francis, observa, mira, mira. Ah, y ahí viene con el ritmo, mira. Hey. Sí. Hey. Bueno, señores. <risa> es increíble. un espectáculo. Es un espectáculo totalmente. De... Vamos Dale. a ver, Francis. Vamos a ver, entonces, escuchemos. Parte de lo que aconteció cuando Nicolás Maduro estuvo degustando de ese banquete que ha indignado a los venezolanos. Adelante. señores? Es prácticamente un chef exótico, che Francis, ¿verdad? Eh, ahí está con sus movimientos, mírenlo ahí. ¿eh? Y Nicolás Maduro fue la figura central. Vamos a escuchar, porque esto, como les repito, ha creado una indignación. ¿Qué dice Nicolás Maduro? Adelante. Hicimos una visita al Centro Histórico de Estambul y atendimos una invitación para compartir en un restaurante. Ha sido muy famosa, le mando un saludo desde aquí a nuestro amigo, Nurrek, Nurrek, camarada, pronto vuelvo a Estambul para que nos volvamos a ver, pronto, pronto, pronto vuelvo a Estambul. Y a pesar de las indignaciones, le manda un saludo al, al chef y le dice pronto volveré para allá, o sea nadie me para, yo haré lo que yo quiera. Nicolás Maduro señores miren vamos al ámbito nacional tema del momento ya lo presentábamos gracias al informe con Alicia Ortega verdad lo que ha creado la investigación eh, en torno a la nómina de la Cancillería de la República Dominicana vamos a escuchar entonces declaraciones de diputados quienes piden investiguen esta nómina también adelante Una ley de función pública a la que hay que someterse, en función de eso, el, el Ministerio de Administración Pública es que debe atender esa denuncia. Que están llamando y que no cumplen con su labor, yo creo que se le estaría haciendo un, un flaco servicio a, a la nación. Eso es una práctica que se viene realizando de antaños en República Dominicana, yo particularmente estoy totalmente en contra de esas botellas que dicen que hay... Ahí están las declaraciones de esos diputados, repito, quienes piden también sean investigadas esas botellas, porque son botellas hasta el momento, señores. Ay, cuánto dinero, cuánto dinero, caramba, que necesitan los pobres. Miren, más adelante estaremos escuchando, ¿verdad? También eh, ya ustedes podrán observarlo, cómo responde, reacciona Miguel Vargas. Ante todo esto, ante ese escándalo de corrupción La ADP visita el obispo de San Francisco de Macorís en busca de mediación ante el Ministerio de Educación Ahí está la visita realizada a Fausto Ramón Mejía Vallejo por parte de las sesionales ADP Hermanas Mirabal y Provincia Duarte Escuchemos Primero, la gratitud o la, la forma de dirigir el capital. Y en el segundo lugar, que nosotros quisiéramos que uno sirva Si se quiere, como el mediador el mediador Está el encuentro Ojalá y que el obispo pueda servir de mediador Como ellos han buscado Exigen servicio de agua potable En la tercera etapa del sector Espínola Mediante una rueda de prensa La tercera etapa A través de la Junta de Vecinos San José Exigen, San Miguel mejor dicho Exigen el agua potable Adelante Ahí vemos las imágenes de lo que fue este encuentro en el día de ayer en la tercera etapa del sector Espínola, alto celebrado en el Centro Comunal San Miguel de esa localidad aquí en San Francisco de Macorís. Terrible más es la situación en el sector 27 de febrero, específicamente en la calle P, donde denuncian que el agua se está mezclando con las heces fecales. Terrible la situación, ¿eh? Escuchemos.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 De noche, tengamos que bañarnos de noche afuera porque lo, lo, el registro está todo lleno. Nosotros fuimos a INAPA ayer y volvimos hoy. Y, y quiere, queremos ver si nos arreglan este problema porque ya usted sabe que no es fácil. Pero debe de ser de manera urgente esto porque una situación, mire, inhumana. ¿Cómo es posible que el agua de consumo, el agua potable en ese sector, les repito, esté llegando mezclada? con esas fecales ni los animales, caramba. INAPA, urgente, solucionar eso, urgente. Grupo Campesinos piquetea la oficina del IAD, Instituto Agrario Dominicano, aquí en San Francisco de Macorís, buscando un asentamiento agrario. Escuchemos. Bueno, la Asociación de Campesinos sin Tierra San Juan Bautista está solicitando del presidente Danilo Medina y del gobernador provincial de Duarte, Juan Antiguo Javier, la puesta en ejecución de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís Aquí hay miles y miles de tareas de tierra del Estado Dominicano. Aquí hay la, la, la injusticia más grande que hay en la República Dominicana está en el problema de la distribución de la tierra. Y el Estado Dominicano lo que tiene es un negocio, que ustedes han oído las últimas noticias, aquí se venden barrios enteros, aquí se venden la tierra de CEA, a 15 pesos el metro, a pensioneros del gobierno. Y aquí se querían robar la, la bahía de las águilas. La, la que representaba el, el, el, el que representaba la institución inmobiliaria de Santo Domingo está involucrada en un gran fraude vendiendo, vendiendo tierra. Pues ahí están las declaraciones de esos campesinos, San Juan Bautista. Asociación de Campesinos Sin Tierra, exigiendo un asentamiento agrario. Vamos a ver, ahora sí, qué responde, qué dice Miguel Vargas Maldonado ante este escándalo que se ha creado luego del trabajo realizado por la periodista Lisa Ortega a través del informe Corrupción en la Cancillería de la República. Escuchemos a Miguel Vargas. Adelante. Eso no es así, de, de lo que pasa que hay situaciones que hemos venido corrigiendo, y evidentemente una muestra de ello es que hoy hay 127 funcionarios menos del servicio exterior que ya no están nominados. Es. Todos los nombramientos que se han hecho, eso no es así. De, de lo que pasa que hay situaciones que hemos venido corrigiendo, y evidentemente una muestra de ello es que hoy. Hay 127 funcionarios menos del servicio exterior que ya no están en nómina de Cancillería. Todos los nombramientos que se han hecho del 2016 a la fecha, del 2016 a la fecha, tiene que ver con sustituciones o nombramientos de plazas nuevas áreas conforme a la nueva ley orgánica que establece la, la, la ley 630 16 que establece una nueva ampliación y modificación de la estructura orgánica de la Cancillería. ¡A poder el presidente! está la justificación por parte del Canciller de la República. Respuestas no muy contundentes, pero señores, ya ustedes ven la reacción que esto ha creado inmediatamente. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy la. 100% purificada con sistema Osmosis. tan dominicana como tú, llámenos. Al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. 100% purificada. Agua randilar, tan dominicana como tú. Qué bueno. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Hermanos del Alma, Francis Fulvio. Adiós. Adiós, hermano. Muchísimas gracias por gracias. tu informe de noticias. Eh, ya vimos a Maduro, que parece ser que la, sí, la vida hay que tomarla variada. Tengo, tiene problemas, estaba muy distendido eh, y, y prometió regresar a, a donde el chef, un chef muy famoso que vemos en las redes sociales su particular forma de, de los cortes de la carne y, y es un chef eh, turco, ¿verdad? Sí, es un chef turco, es Salvae, Salvae es el nombre de él, muy famoso en el mundo, pero lo que hay que conocer es el costo para tú tener vajillas personalizadas, pañueletas personalizadas, las atenciones de, de uno de los chefs más famosos del mundo, los cortes de carne más famosos del mundo, degustar los puros más caros del mundo, los vinos más caros, y también toda la comitiva que anda con él, lo que eso le está costando al pueblo venezolano. Cuando el país de Venezuela se muere de hambre, cuando el país de Venezuela se ha visto en la necesidad ahora mismo de una comida al día, la mayoría de las personas, señores, un país rico, donde en un sueldo lo que cuesta son tres saldinas un sueldo al mes. Eso es algo inverosímil, es algo terrible, y, y este contraste, por, por eso se ha visto como una burla tan fuerte, Francis, sí. a nivel del mundo. Se ha visto como un bochorno ante la realidad que están pasando nuestros hermanos venezolanos allá, en su país, en su patria, un país que es inmensamente rico en recursos y Maduro lo ha llevado a hacer eh, la calamidad del mundo. Mm -hmm. Donde más hambre hay, es el tercer país donde más hambre hay en el hemisferio en estos momentos. Sí. Y desnutrición. Así. Bueno, bueno. Y como habíamos dicho y habíamos comentado. Esto de la Cancillería tiene que llamar poderosamente la atención, para que se den cuenta también la clase política local. Cuando uno de los políticos decide salir del PRM o de otro partido a juntarse con Miguel, ¿a qué es que van? ¿A qué es que van a ser parte de esa nómina? Ahorita dicen que no hay prueba, Francia. A ser parte de esa nómina. Por eso me preocupó la salida de un líder local. local de mucha data que no tenía razón para irse porque a él nadie lo... Que yo sepa en su partido y lo que se vio es que la renovación y debió de ser parte de ese proceso de renovación para darle oportunidad a otro bajo el auspicio de él. Abandonar y dejar solo evidencia que fueron a, bu a buscar un botín. Ojalá que le hagan caso, ojalá que el informe de Alicia produzca los efectos que debe producir todo informe de esta naturaleza. Ahorita dice Petka que no tiene recursos para poder investigar, ahorita dice la Cámara de Cuentas que no tiene fondos para hacer, hacer una auditoría, y se sigue la francachela, se sigue la fiesta en la cancillería, como hay botellas también en las en en la direcciones, en los distintos ministerios, por miles, por millones, porque ya se estudiaron. Eso le cuesta al país 90 mil millones de, de, de, de pesos en el año. Yo insto a los jóvenes que les gusta la comunicación, que le gusta... Eh, el derecho o le gusta otra carrera y que ya han concluido o están en vía de concluir, que se interesen por el servicio exterior, las vivencias y las oportunidades que se dan, no de estas, a trabajar por el país como verdaderos diplomáticos, Recordando mis momentos en la Universidad Católica Nordestana cuando se formaban los jóvenes para los modelos de Naciones Unidas Es eso lo que se busca Que lejos de ir a repartirse el pastel vayan a trabajar por el bien de su país y por el bien de la humanidad Pero aquí todo es chercha y fiesta Bueno por otra parte Francis eh, aquí tenemos en la calle 27 con calle C, eh, con, con la calle P, eh, lleno de S fecales, lleno de caca, por no decir la otra, ¿verdad? Lleno de, de la cosa esa. Meses tienen. Descremento humano. Descremento humano, lleno. Tienen que irse a bañar afuera a la calle de noche, porque está lleno todo. Pues mira, eso me va casa. a dar a mí la oportunidad. Miren, Uy. miren cómo está eso, señores. Ahí viven seres humanos en todas esas áreas de la 27 con la calle P. Y no hay cómo destapar eso. Y el pobre señor dice que. Oh, Miren los baños. El pobre señor dice que solamente hay dos do camiones en el país para eso. Señor, eso no es así. Hay camiones de eso por donde quiera. Hay empresas privadas que. Pero tú eso. estás viendo. El problema es que el dinero lo cogen para la Cancillería. Lo cogen para otra cosa. Se los roban. Y por los robos que estamos así en esas condiciones. Y ustedes también son culpables de lo que está pasando. Pues mire, yo voy a aprovechar esto para irme a la, a la verdad de esto. Somos un municipio que tenemos una deuda social muy larga. Y tercera capital, sin un camión... Pero espérate, De succión, de limpieza de Yo voy de dirigiéndome al ayuntamiento que no ha asumido su rol de fiscalizador de las obras en el municipio. Pero también estoy llamando la atención a los regidores que tienen la función de dar los permisos o la, el otorgamiento de uso de suelo. Y posterior al uso de suelo, la autorización a construcción y de planeamiento urbano, quien es el órgano rector del municipio. Francis, Pero es el problema de INAPA. No, es un problema de todos. INAPA, INAPA no tiene que ver con la parte de construcción que se permite en San Francisco de Macorís levantar cualquier cachucha o cualquier casa o cualquier edificio sin que contemple las verdaderas conexiones. Y cuando hay un barrio donde hay un inbornal o donde no hay cloaca, como decimos, se están utilizando mecanismos de esposos sépticos que tampoco nadie lo vigila, Fulvio. Eso es verdad, eso es verdad. Planeamiento urbano y el municipio deben de ponerse ojo visor que para dar un permiso en condiciones de lo que está viviendo el pueblo, me refiero, no es que paralicemos la, la, la construcción, pero darla con conciencia, porque cada vez que se da un permiso para un edificio de cinco plantas, ¿Con qué si yo cuántos apartamentos estamos mandando a agravar el problema de la ciudad que no tiene un sistema cloacal, Fulvio? Tú no te estás entendiendo. Sí, sí, sí. Pero da cual? vergüenza que INAPA no tenga un camión. Pero óyeme una cosa, ese servicio de, succión, de, limpieza. de INAPA es porque es deficiente en todos los sectores. INAPA solamente se está convirtiendo aquí en una oficina de recaudación. incluyendo que tiene un sistema de obreros que lo que viven a buscándose en la calle, no digo que no vivan, pero lo hacen para solucionar problemas individuales, no de la comunidad, y estancan a la sociedad en esa forma como se ve ahí. ¿Quién ha ido a esos barrios a identificar cuál es el problema Mira, de aguas... Razón residuales y ya, de aguas pluviales o ya, de agua ya esa casa no vale potable. un chile, Francia, esa casa no vale un peso. Culpable ya. las autoridades que han permitido que esa casa se edifiquen sin los debidos sistemas de registros. Fulvio. Pero eso tiene 30 y 40 años. Francia, eso en la 27. Se agudizó Fulvio, por falta de supervisión. Lo que debe hacer el ayuntamiento que fue muy bueno que a inicio de gestión de Alex fue limpiar los imbornales, ¿lo recuerdan? No, no, no, eso está permanente, 100% entonces, permanente. Entonces, todos los días en la calle en eso. Entonces. Y vuelven y lo tapan porque son ¿cómo malos también. se explica que esté eso así? Porque una cosa. Porque es... hay conexiones ilegales a espaldas de la autoridad y las autoridades no le están poniendo atención. Es que una cosa es agua pluvial inbornable y otra cosa es agua servida. Si o hay aguas una residuales. casa en construcción, un pendejo de lo que se está pagando para que sea supervisor de obra, debe garantizar, mirar que el pendejo que está construyendo está construyendo sus desagües, sus registros y lo está conectando justamente en el servicio que corresponde, Fulvio. Sí, yo te entiendo. Hay una irresponsabilidad. Tú lo que buscas es una salud. Organización. Es una salud preventiva. Claro. Que eso es lo que debe de haber. Pero ya tenemos el problema encima. Pero ¿quién ha ido a buscar el problema? Es lo que te estoy diciendo. Es que sí. hay una falta directa. Ya. Y esto lo vamos a tener que presentar a diario, si es posible, para que los actores... Inapa, ayuntamiento, se pongan en lo que tienen que estar. Y a la persona, y a la persona responsable de las casas, deben adecuar sus servicios para que no tengan esa pobredumbre ahí. Y muchas enfermedades. Muchas y enfermedades. al ayuntamiento, con esta crisis que se puede armar por falta de, de cloaca en San Francisco Macorís. Eh, la ciudad. Evítenle más problemas porque cada vez que se da un permiso para edificio, edificio, edificio, solamente para complacer capitales que no, que no tienen Entonces, origen muchas veces. Lo que quieren es sacar los cuartos de los bancos y ponerlo en, en edificio. Pero, Francis, También tienen que entender. Ese, ese es un problema. También tienen que entender, Fulvio, que deben de tener ellos la inversión necesaria para hacer su. Registro. Su planta de tratamiento que no la quieren hacer, Fulvio. No la, la prometen y no la, hacen, y no la hacen. Y tienen un ayuntamiento que le da el permiso y no lo supervisa. Vamos, ¿Vamos a tener esto siempre. Pero, Francis, no se puede detener eh, el crecimiento y las construcciones. Lo que hay es también que hay que poner esta ciudad a los nuevos tiempos. A los nuevos tiempos, pero para debe, eso debe se de requiere haber de que nos paremos. ...y evaluemos bien... Sí. Si, ...si tiene mérito o no... ...o si no, espérense... Si ...usted debe, me garantiza... Debe de haber... ...usted va a hacer una planta de tratamiento... ...porque usted no tiene cloaca... ...ni podemos seguir dañando... Sí. ...el Lo agua ...lo que de tiene que suelos. haber es un sistema cloacal... ...eficiente y, tenemos y moderno. Una llamada. ...vamos a escucharte con ...buenos días... ...buenos días... Ah, sí. Buenos, días. Ah, ...buenos días... ...señores... ...ese es el cuento de nunca acabar... Sí. ...yo vivía en los Torillos de Piantines... ...y tuve que mudarme por ese problema... Toribio y Toribio Camilo. El agua no sirve. El agua potable ahí no es potable. Pacheco, se... ¿por qué es que le han prometido a ustedes que le van a hacer planta de tratamiento y que tienen todos los servicios y no lo hacen y no hay quien lo supervise? Oiga, mi, mi hermano, ahí el agua no sirve. Eh, eh, a mí se me mezcló el agua de la Tú me das la razón, ¿verdad? La cisterna, dos veces. Y fui ahí, nada, pues, señores, ¿quieren ver la, las excusas que ellos dan? y que, que ellos no tienen recursos, que están esperando... Respuesta de la capital. Estas son cosas, oiga, es jugando con la salud del pueblo que está. Bueno, Pacheco, gracias. Por otro lado, los espinos, la tercera etapa, no tiene agua potable. En el siglo XXI, no hay agua potable en los espinos, ni hay en Huiza. No, ni hay aquí en el 27 de febrero, en Ni hay en el Netalí. Óyeme. Ni hay en Madera. Esto está raro. Lo que nos está pasando a nosotros está raro. Señores. No se mueve y continuamos con el contenido de este su programa de mañana. Gracias por estar ahí siempre y espero que este, este espacio noticioso le haya servido de nutrición mental. Me gusta. Cuando amanece, cuando...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 continuar con nosotros aquí en De Mañana y si usted quiere tener sus ojos bien cuidados y también verse bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, en óptica máxima visión tenemos todos los lentes en la calle Castillo, esquina de la Cruz. Ahí usted lo puede conseguir. Todas las monturas que se acomodan a su contorno facial de cualquier color, cristales de primerísima calidad. Atenciones exquisitas profesionales, nacionales e internacionales. En óptica máxima visión usted encuentra la solución a sus ojos. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar en La Juárana, les recuerda que no tiene que salir de La Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar, vegetales frescos, del campo a su mesa, delicatese, electrodoméstico, área de cuidado personal, licores store, pago de Telenor, porque allí hay ahí una es, hay, hay, de todo, de ahí, hay de todo, allí está también un restaurante, cafetería, todo lo que usted busca en un mismo lugar. Ya no tiene que salir de las Guaranas, Supermercado Almanza, tan nuestro como las Guaranas, bueno, también le informa día, que aceptamos tarjeta gracias. Solidaridad. Aprovecho. Gracias. Llegó a San Francisco de Macorís la solución que usted necesitaba. Necesita vender tu casa, apartamento, local, comercial o solar, pero ha pasado meses sin lograr el éxito. Ya es tiempo de que esto cambie. Ven a la Feria de la Vivienda RIMAX con auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria que además incluye la rifa de un carrocero kilómetro Kia Picanto. Llámanos ahora mismo o síguenos en las redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. RIMAX óptimo. Garantía de inversión para toda la vida. Estamos en la Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 108. RIMAX Óptimo llegó a San Francisco y es la empresa inmobiliaria más importante. Francis, Señores, a nuestros amigos que siempre están con nosotros, uh -huh. decirle que Raquel hoy está ausente por asunto de una hermana. Que tiene dos mellizos en su vientre Y los mellizos quieren salir antes de tiempo Y, y está sí. <ríe> Ayudándole es, Esperamos está que ahí Que Dios ponga Haga su obra sí, Y sí. que todo salga bien sí. A nuestra querida compañera Raquel Y toda su familia Bueno, el número que termina 1992 Nos había enviado ayer Nómina multiplicada con diplomáticos Que no Ponen un pie en la embajada. Esas noticias ya las estamos pasando del informe de Alicia. Nos mandan un mensaje. Programa Me gusta. Mira. Eh, Hola Francis, muy buen programa. El, el, el de ustedes, ¿verdad? Me gusta mirar una persona sin estudio, pero no hay que estudiarlo para saber cuándo están tomando por idiota. Danilo Medina está consciente de lo grave de este asunto con China, pero como a él no le importa el en absoluto el destino que pueda correr el país, porque a él solo le importa su propio bienestar, que es el de llenarse los bolsillos, y el, sus secuaces, le da igual lo que pueda pasar con la ciudadanía, y como tienen el país secuestrado, ponen un punto y coma, Excúsame, soy la, un admirador de tu programa. Bueno, eso es un número de Europa, Parece, gracias, la, estamos conscientes de eso, por eso traímos el tema. Wilson Marcelino, atención, mucha atención, evento del Club Mayorista, food Fix queda supuesto para pospuesto para otra fecha. Bueno, ya saben, el Club Mayorista no se va a realizar. Eh, Altagracia Delgado, de Urbanización Campo Fernández. Los trabajos de drenaje del campo Fernández están paralizados. ¿Saben cuál es la razón? No la sabemos. No la sabemos, vamos a investigar. Me gustaría la... que el ayuntamiento mm. nos diga cuál es la razón. Sí. Yudelka de Pueblo Nuevo. Buenos días, por favor felicitar a mi niño, Gerald Franco López Vélez, la cual está cumpliendo sus 16 años de edad. ¿El cuál? ¿Eh? Es un varón. Parte de sus de su padres. Happy fest to you, Felicidades dude. a Gerald Felicidades. Ahí le ponen una abreviatura a Gerald Ajá. Felicidades de nuestra parte también Emilio Gori Bueno, Emilio nos invita a la conferencia Funciones del Parlacén Y sus beneficios para el comercio De la provincia de Duarte Eso es este miércoles 19 En el club El Mayorista A las 7.35 Te espero en mi conferencia Del club Mayorista Muy bien Emilio, éxito nos trataremos Gracias, de estar Dios. por ahí. Sí. Bueno, eh, en esta etapa, Fulvio Ureña tiene la responsabilidad de traernos su tema. Gracias, Francis. Mientras tanto estamos aquí esperando que la moción presentada por Faride Raful en la Cámara de Diputados ya 12 veces solicitando que se forme una comisión para que se investigue los contratos llevados a Santana se puedan hacer y los diputados en su mayoría corrupto al fin no quieren que se investigue y le echan para atrás ni siquiera en agenda lo ponen mientras tanto estamos aquí esperando también que aparezca Quirinito, que no aparece Estamos aquí también esperando la investigación de la mochila de Yomaira Medina, que se investigue, qué va a decir la comisión. Mientras tanto estamos esperando aquí los casos de Odebrecht y estamos también esperando que el gobierno nos diga de dónde sacó los 336 millones de dólares que tiene desde un fondo especial ahí, yo no sé de dónde, un gobierno quebrado, para terminar Que no Punta le han Catalina. hecho caso a las recomendaciones de aquella famosa comisión de notable que rindió un informe y que <ríe> mayormente se cumplió con la ley, mayormente. Ya estamos, estaríamos ya en 2.235 millones de dólares, más los 708 que hay de arbitrio. Estamos hablando de cerca de mil millones de dólares la planta Punta Catalina. Señores, con ese dinero... Bajo la tecnología nueva que tiene esta compañía Tesla de Estados Unidos, con ciudades solares en el sur, se pudo haber solucionado el problema de la energía eléctrica de aquí a 50 años de nuestro país. Qué pena que nos administren así, qué pena que nos administren de esa manera y usen los recursos de esa manera, sin darle explicación a nadie. Bueno, pero el tema de hoy mientras esperamos todas esas cosas, es el descalabro de la agricultura dominicana. La República Dominicana tiene cerca de 75 millones de tareas de tierras cultivables. De estas eh, se están trabajando cerca de 25 millones de tareas y unas 4 millones y medio de tareas tienen reguío, se usa agua potable suficiente tierra para darle seguridad alimentaria a la nación con la que se están trabajando, suficiente para que no haya falta aquí ningún tipo de rubros agrícolas demandados por nuestra población. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han importado aquí más de 11 mil millones de dólares. Más de 11 mil millones de dólares de productos agrícolas. Aquí se trae lechuga, coliflor, zanahoria, perejil. No, nosotros producimos eso julio es aquí. increíble, increíble. Hay hay una fiesta y una francachela con las importaciones agrícolas, que eso da miedo. O sea, Ramón, no es fácil. Las importaciones no, no, aquí de productos agrícolas tradicionales como el maíz, aquí no se produce maíz, no se produce soya, no se produce trigo. Aquí, cuando usted va a crear un cerdo, o una gallina. Esos productos son importados todos. Se ensamblan aquí. Es como un ensamblado que se hace aquí. ¿Y qué decir de los productos lácteos, del queso y la leche que aquí se trae? Por cantidades industriales de toda parte del mundo. Las carnes que aquí se trae. Los mariscos, los pecados que aquí se trae de otros países, teniendo nosotros como parte de una isla, el mar Caribe en el sur y el gran océano Atlántico en el norte. ¿Tú sabes quién aprovecha las costas dominicanas? Los barcos pesqueros de Noruega, de Irlanda del norte, de Japón, Japón de, Reino Unido, de, China, de, gran, de Reino Unido de Gran Bretaña, que gracias a Pelegrín Castillo eh, mientras fue diputado, su lucha fue por lograr que se reconociera como Estado archipiélagico a República Dominicana, porque hay unos cabos alrededor que les toca, que y, es parte y, de y las y aguas nuestro de, de nuestro territorio, no de aguas internacionales, que es lo que quería Gran Bretaña y Reino Unido, gracias a Pelegrín Castillo que fue al Congreso a producir, no a pro, no aprovecharse, porque nunca utilizó y, y, eh, y el hoy barrilito. Tenemos eso Pero, ¿qué el valor le da a la Cancillería o el propio Estado y por a, eso, esa, a ese respeto internacional que debe de tener la isla de Santo Domingo? Y por eso aumentamos nuestro territorio a 110 mil kilómetros cuadrados, gracias Correct. a esa iniciativa. Gracias de, a esa, a esa iniciativa. iniciativa, que ahí está, ¿Ha sido dice uno, Pelegrín, la mayor riqueza del pueblo dominicano. Ha sido uno de los diputados que más ha producido sí. en materia de leyes para nuestro país. Bien, ese gran océano atlántico... va como por ahí. Sí, va va, ir, va por ahí, va, por va esa línea Ese gran océano atlántico que nosotros tenemos ahí es uno de los océanos más ricos del mundo en materia de producción pesquera. Sin embargo, <risa> nuestros hoteles... La mayoría de los platos que sirven, esos mariscos vienen de otros países, esos pescados vienen de otros países. Esos cerdos que aquí se crían, esas vacas que aquí se crían, ese maíz viene de Estados Unidos, esa soya viene de Estados Unidos, viene de Argentina, que se puede producir aquí. Se hicieron buenas investigaciones con sorgo también, y todo eso ha quedado en el vacío, todo eso ha quedado por ahí tirado y las investigaciones simplemente cesaron. De 20 años de gobierno se han propuesto no investigar, no adelantar en asuntos agrícolas. Y ayer la Asociación de Productores de Constanza dio una nota de prensa, una rueda de prensa, una rueda de prensa dio ayer la Asociación de Productores de Constanza. Que yo se la, la envía a la producción, que si pueden poner un poquito ojalá la, eh, la pongan. Esos productores de Constanza, en su nota de prensa, lo único que ellos presentaron fue un quiebre total de la producción agrícola en Constanza. Un valle que atrora producía. Más del 70% de los vegetales que nosotros consumíamos, del ajo que consumíamos, de la cebolla que consumíamos. Hoy los productores de Contanza hacen una rueda de prensa declarándose en quiebra total. Tienen 1.300 quintales de ajo guardado y el Ministerio de Agricultura no quiere recibírselo. ¿Tú sabes qué Ajo Constanza? ¿De quién es? Señores... ¿De quién es Ajo Constanza? Y hay un empeño, Francis. Eh, ¿De quién es Ajo Constanza? Yo no sé, yo sufro de amnesia. José Ramón Peralta. Hay un empeño con tres sacos de Ajo de Constanza que cruzan por la frontera de agarrarlo. Y Agarraron tomarlo, 93 ayer. Y tomarlo preso. 93 sacos. Eso es un... Eso es un... ¿Cómo, cómo tú lo calificas, esa, ese, eh, ese contrabando de 93 años? <ríe> bueno. Un atentado contra la... Contra el, la patria, ya. contra la humanidad, contra el consumo. En cambio aquí el productor... Bien Señores, gracias. dos o tres ajos que entran por Contanza, ah, que, que entran por la frontera, lo agarran, lo agarran. Son eficientes agarrando ajo. eficiente agarrando ajo. Parece que tienen una orden explícita de algún personaje del gobierno, no me deje pasar un saco de ajo. Sin embargo, sus empresas entran por el puerto multicaudal Caucedo, miles y miles y miles y miles de quintales de ajo, 300 mil quintales de ajo en el año, 250 mil quintales. Es negocio mejor que la droga, ¿Por qué? Ese ajo cotizado a los precios internacionales en el mercado bursátil o en los mercados de China sale puesto aquí por chile tal vez un dólar. Sin embargo, la venta de ese ajo es 200 pesos, la libra, 250 pesos, 230 pesos. La libra de ajo, eso, eso es más rentable que la misma droga. Y Constanza que sembraba 15.000 tareas de ajo, apenas está sembrando 1.700 tareas de ajo. Y de ese poquito que siembran, no le quieren coger el ajo. Porque el precio de producción local es un precio más alto a esos mercados internacionales. Y tienen un propósito marcado en contuvenio con toda la mafia que se da alrededor del Ministerio de Agricultura, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y otros entornos para favorecer las importaciones agrícolas, de también entrarle a la cebolla, de también entrarle al arroz, porque son mercados, atención arroceros, son mercados muy apetecidos por el alto consumo nacional de arroz. Estamos en 13 millones de quintales de arroz. Precio 14, la estadística. Hay unas estadísticas por ahí que se han quedado frenadas y no cuentan toda la gente que entra aquí. Y los 500 mil turistas fluctuantes que hay aquí que comen arroz también. Y todos los haitianos que comen arroz. Eso hace tiempo que pasó de los 13 millones de quintales y de los mil y algo de, de, de y del millón y algo de, de quintales de cebolla y de los 300 mil quintales de ajos ya lo hicieron con la habichuela ¿quién no come aquí habichuela? diario hágalo cálculo, eso es fácil una libra de habichuela para seis personas o media libra, haga los cálculos. Inmediatamente le va a dar los millones de habichuelas que aquí se consume, de quintales. Le entraron a la habichuela al Valle de San Juan. Ahí están todos los productores del Valle de San Juan, quebrados, quebrados. Y ahora le entraron al mercado lácteo para quebrar también a la producción lechera nacional. Esto es tan patético que los productores de cebolla quieren semilla de cebolla y no hay semilla de cebolla, no hay. Los bananeros han perdido el 50% de la inversión que hicieron en el banano. Hay problemas con los mercados internacionales, y no encuentran ayuda. Porque los cancilleres y los cónsules y las embajadas están como maduros, fumando puro, comiendo mm -hmm. carne de cortes exquisitos, a ver de angus, bebiendo vinos exóticos, en vez de estar buscándole soluciones a los productores nacionales, en los intercambios comerciales internacionales. Y es por eso que nosotros tenemos ese déficit comercial que apenas importamos mil y pico de millones de dólares de productos agrícolas, pero lo que compramos, señores, sobrepasa los 5 mil millones de dólares. Y ahí tenemos cosas que se pueden producir aquí, Ah, no es mejor comprarla porque eso beneficia a determinada persona, a determinada empresa que son del entorno del gobierno, que son de la gente que hay que darle esas facilidades. Actualmente los pollos, los polleros, los dueños de granja, están perdiendo 11 pesos por cada libra de pollo producido en granja. Porque el costo de producción de una libra de pollo en granja es 28 pesos ya. Porque ¿qué productor compite con el precio de los combustibles que tenemos nosotros? ¿Qué productor puede competir con el precio de la energía eléctrica que tenemos nosotros? Y con los impuestos que se le ponen a todas esas barbaridades, a todos esos medicamentos, a todas esas cosas que se compran para producirlo. Pero el consumidor sigue recibiendo la libra de pollo por encima de los 50 pesos, mientras que en granja, tienen que dar las 17 pesos, perdiendo 11 pesos por libra. Y los productores de huevo están perdiendo un peso por cada unidad de huevo que están vendiendo. De acuerdo al costo de producción que ellos tienen de cada huevo, están perdiendo un peso. Y esta política que tiene que regirse desde el Ministerio de Agricultura, que hay un hombre ahí sumamente capaz conocedor, inteligente, que sabe lo que hay que hacer, pero hay unos controles desde el Estado, desde el Palacio, que no es verdad que lo van a permitir trabajar, no es verdad que le van a permitir que se salga de esa entramaña, de esa telaraña hecha para beneficiarse entre ellos, a costa del pueblo. Daba pena ver esos productores de Constanza ayer. Cómo se ven desprotegidos. Cómo están los productores de San Juan desprotegidos. Cómo están los productores lácteos y de leche de nuestro país desprotegidos. Y ahorita, cuando llegue el momento de desmonte al ancerario de, del derecafta al precio del arroz, a los impuestos del arroz, que es un par de años ya va a estar la paridad total, sin encontrarse funcionarios responsables para defender esos precios, defender esos aranceles, para defender esa producción nacional que tiene, más de 280 mil empleados directos e indirectos que interactúan en esa gran comercialización del cultivo del arroz. Hay que ver el descalabro que eso va a provocar. Los productores de café de, de mis montañas, de mis tierras de Quisqueya, desprotegidos totalmente. Vino una enfermedad y se lo comió a todos y no encontró un organismo estatal de investigación y responsable para hacerle frente y contrarrestar esta situación. Y hoy tenemos que importar café de Vietnam y de otros países para poder degustar un poquito de café. Sinceramente, 10 años de estancamiento en la exportación de productos agrícolas de mi país, 10 años estancado, 10 años que no crece, ni el mango crece en las exportaciones, y así hablándome a mí de visita sorpresa, La eso es simplemente un desorden, mm. sustituyendo ministerios que tienen que hacer su trabajo y no lo hacen, porque los recursos lo cogen para otra cosa y lo usan. Y lo entramañan de tal manera que no llegan al campo. Sigan llenando las ciudades de campesinos, sigan llenando las ciudades de barrio. Y sigan dejando las tierras fértil a libre albedrío. Sigan abandonando los campos. Que vamos a comer políticos. Vamos a degustar políticos en mesas. Bueno, y ojalá y así no sea. Que Dios nos libre.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 para participar en la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera, votando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, recuerda nuestras nuevas sucursales en calle Castillo 187, sector Holguín, y en Guisa, kilómetro 3, carretera Nagua, San Francisco, Sorteo a celebrarse el mes de diciembre 2018. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Regresamos en breve.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 más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y, gana, Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya saben que Raquel está eh, atendiendo a situaciones familiares y no está con nosotros hoy, pero Dios mediante, esperamos se integre mañana y que toda la situación de salud de su hermana, que espera eh, la dicha de dos bebés, unos mellizas, tenga eh, feliz eh, término y deseamos que se recupere inmediato. Fulvio, mira, hemos abordado temas nacionales, temas que atañe a la política exterior incluso y que le vamos a seguir dando seguimiento como ha sido producto de un informe de investigación por Alicia Ortega el tema de la MINER, de la, del, Ministerio, del de, Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Pero también aquí el tema que tú abordas respecto al atraso que tenemos y, y cómo se nos confunde con políticas de producción agrícola cuando los productores se declaran en quiebra. Pero antes tenemos una llamada para luego entonces abordar un tema local de San Francisco de Macorís que aconteció ayer con la Policía Municipal y que tendremos declaraciones del alcalde del alcalde Alex Díaz, pero antes vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Sí, aló Francis. Sí. Buenos días. Sí, Francis. Sí, le escuchamos. Sí, sí, Francis. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Sí, es para felicitar el comentario que el muchacho estaba haciendo, porque yo lo estoy llamando, es Daniel que le hablo. Bien, Daniel. Sí, para decirle que lo felicito por ese comentario, que no tiene desperdicio, que eso es una realidad. Aquí la producción se está terminando porque lo que le conviene a ellos son las importaciones. Sí. O sea, que ah, este sí. país no hay esperanza por ese lado. Ay, ay, ay, qué pena. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gra gracias a usted. Miren, entonces decía que, como decía nuestro amable televidente, que no tiene desperdicio lo que advertía Fulvio acerca de la realidad del campo y que vimos ahí también a Momón eh, representar la, los campesinos sin tierra que también lo han burlado, le han hecho allante En cambio, el propio Líade tengo datos de que hay una división en el terreno de que se ha entregado a una institución, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos ya, mírenlo ahí, eso, y la denuncia que hace Momón en ese instante, eso viene a cargar más la tensión que tienen los distintos sectores en el caso del campesino sin tierra, ya ustedes se imaginarán. Qué pena que sucedan estas cosas, pero ya también en el ámbito local tenemos que comentar una acción que cometieran los policías municipales de San Francisco de Macorís, quienes tienen vocación de policías, pero de policía uniformado de la PN, me refiero Policía Nacional, función que no es la de un policía municipal, que, que tiene otra otra idea su formación y que va al ámbito municipal, ellos parece ser que decidieron continuar con el tema este de la desocupación y de la eh, limpieza, o no limpieza porque cuando se trata de seres humanos no se limpia, eso no es así, corrijo, desalojo, pero veamos lo que tiene el parte noticioso. Parece ser, parece ser Francis uh -huh. que todavía no está preparado en producción. Vamos a esperar. Eh, tengo entendido que en la organización de Talido hay por ahí una colonia de, donde viven muchos haitianos. Bueno, bueno hay, esta es la vivienda. Esta es la vivienda, sí. Donde lo ocupan unos haitianos. Quienes... Vamos a escuchar Irrumpieron la casa, una casa que está... Eh, ...finalizando eh, la construcción, está eh, en términos, eh, ¿cómo te digo?, acabando ya, para uno mudarse en la casa. Ellos van supuestamente detrás de unos haitianos, pero independientemente de sean haitianos, chinos, eh, inglés ...nosotros tenemos el derecho de mudar a la gente que uno quiere, ¿Y ¿tú me entiendes? So, para ellos cruzar esa puerta, debieron de, de notificarnos nosotros o simple, ir con una orden de un juez, entiende. entiendes? So, ellos violentaron todos los, los derechos de uno. Y nosotros vamos a, a actuar eh, bajo lo que nos ampara, que es la ley, ¿tú me entiendes? Eh, Ale tiene una gente que no lo está instruyendo como debe de instruirlo. Lamentablemente están haciendo lo que, de la, lo que le da la gana y la cosa no debe de ser así. Eso es lo que yo entiendo. Y todo el que tiene tres dedos de frente sabe que ellos actuaron mal. Bueno, ellos no lo pueden sacar porque esa casa es de nosotros, ¿tú me entiendes? Solo que nosotros hagamos en esa casa es, es responsabilidad de nosotros. Y ellos viven ahí porque nosotros lo tenemos ahí. Si nosotros no lo quisiéramos, total, lo sacáramos, ¿tú me entiendes? So, ellos se van a ir, ¿Cuándo se van a ir los haitianos? Cuando nosotros nos dé la gana. Lamentablemente la expresión no se, no se ve buena, pero eso es así. Yo en mi casa hago lo que yo quiera. Bueno, miren señores, no había escuchado una persona tener tanta elocuencia y ser, él es una víctima, esos haitianos son víctimas en este caso. Es totalmente distinto a lo que vivimos anteriormente, de la labor de desocupación de espacios públicos en urbanización Caperuza Sado II y tercera Etapa. Y esto... La, la verdad es que preocupa porque ese señor que aparece hablando tiene toda la razón. ¿Eso qué es, Francis? Eso, Eso es un corchón que ellos sacaron de la casa y lo quemaron fuera. Y ahí vemos que también causaron daño a la propiedad. Violaron la propiedad en el paso directo de la calle hacia, hacia su propiedad, hicieron daño a bienes muebles y al inmueble mismo. ¿Qué está pasando en San Francisco de Macorís? Pero el alcalde no puede permitir o no puede asumir un rol de policía ni de persecutor sin la debida Implementación de procedimiento que indica la ley. Ustedes me recuerdan, yo favorecí y fui abogado de la comunidad donde se desalojaron aquella vez, pero esta vez traspasaron los límites legales que le permiten. Esto es totalmente distinto. Vamos a escuchar una, una llamada buenos días buenos días buenos días excelente comunicador y Ay, de, de aquí de nosotros los, no sé cómo decirlo de los franco macorizán <risa> gracias sí, buen día. Oiga, este, quiero decirle también sobre el señor Alex, no llevo nada en contra de él pero qué frondosa están las matas y acústeme del tema que pero sí. este sobre el mismo personaje del frente a la yoma y al, y al al, al mercado, qué bellas están. Ustedes lo han visto, vayan no, a pasarle video. Voy a tener que, que verla, no la he visto. Se que cita. Ah, no se han prendido. Vamos a darle un tiempecito. Miren, vamos a darle un tiempecito. Vamos a escuchar entonces declaraciones a este respecto del alcalde, si la tenemos lista, que fueron tomadas de NTN, nuestro <tose> departamento de noticias. Vamos a verlo. A, si hay una violación de sus derechos, proceder. Hay que ver hasta dónde esa denuncia eh, tiene ganancia de causa. Nosotros les invitamos a los policías municipales a que hagan el trabajo firme. Eh, lamentablemente a nadie le gusta que le vayan a, a cobrar multas, ya que hay una ordenanza que habla de que si usted tiene basura en el frente de su casa, si tiene escombro como arena, block ¿verdad? Está construyendo sin un permiso y si tiene el permiso y tiene escombros en el frente, eh, tendrá eh, que pagar multas porque hay muchos accidentes, los niños tienen que eh, en, ir al pavimento, los discapacitados no pueden, tienen que abandonar las, las aceras y creo que es justo que se ordene. Entonces la gente, eh, pues cuando le van a poner estas multas, eh, siempre eh, están eh, queriendo eh, pues precisar situaciones que las respetamos, pero les invito a que si tienen las pruebas que vayan a las instancias del lugar y nosotros también pueden venir aquí y le vamos también a apoyar siempre y cuando esto sea verdad. Lo que sí importa es lo que estamos haciendo, que estamos mandando a que las personas eh, nos ayuden y a través de multas es que hemos tenido que implementarlo a no tener basuras en el frente. Que la basura, cuando llegue el camión, que ustedes lo estén viendo, entonces sacan su basura. Esto es muy importante, de igual los escombros. Hay personas que conectan el agua, se le da el permiso INAPA, nosotros le permitimos, le damos un permiso para que abran. Señores, yo no sé, al alcalde se le fue a abordar por el tema que cometieron los policías. Qué pena que el alcalde desvíe su y diga lo que él quiere decir, en eso alcalde me va a encontrar de frente, no es posible que usted sabiendo a la vista de todo que los policías municipales no debían de cruzar, mande un policía ahora mismo a un raso, a un policía de la, de la PN que tiene autoridad para como fuerza pública para ir a hacer un desalojo con una orden de un juez y un fiscal y un alguacil. Y si no tiene esa orden, no cruza una calle, no, perdón, no cruza una puerta, ni toca la puerta. ¿Quién le ha dicho a usted que puede un policía municipal sin funciones, sin calidad, hacer eso? Y por otro orden, ¿Cómo se le ocurre, señor alcalde, que una persona que tiene ocupaciones, que está saliendo de su casa a las 7 de la mañana y sabe que hoy se va a pasar el camión, no saque la basura porque usted no quiere ver funda? Tiene que verse la funda en Estados Unidos. Usted que ha viajado, que ha vivido, porque Alex Díaz ha vivido en Estados Unidos, donde vivía era en Estados Unidos la última vez cuando hizo el rancho y toda esa cosa él vino de, de retirada no fue y sabe que Estados Unidos tienen los días y los horarios y se saca la basura y usted ve esa funda ve pero no diga que uno tenga que estar esperando al camión velando el camión y si le da la gana no pasar. como ha pasado si se dañó, es culpa de lo que lo están poniendo a disposición. Por Dios, tengamos un poquito de razonamiento. Se está usted ocupando de cosas que, le está ocupando demasiado tiempo a eso. Dedíquese a vigilar que sus policías no tienen facultad para eso, señor eh, amigo Alex. Vamos a una llamada. Buenos días. Buen día, Francis. Buen, Buen día. día. Al equipo que está ahí. Sí, es de la castellana que está llamando. Es Pacheco. Ah, bien. Bien, Pacheco. Sí, Pensé mira, que eh, había llamado antes. Está súper equivocado. Por ejemplo, aquí la basura pasa los viernes y los martes. Y nosotros, tempranito, sacamos la basura a la cera. Sin embargo, a veces se llevan dos días y la dejan ahí. Y a veces también, generalmente, ellos vienen en la tarde, pero en la noche, que las, en la, en la, en la mañanita que la sacamos. Entonces, ¿la gente tiene que trabajar o el ayuntamiento va a mantener a todos los padres de familia que tienen que salir a trabajar para esperar que el camión venga en la, en la noche a recoger la basura? No. O bien, si de estado está fuera de orden. Totalmente. Y es un irresponsable ese punto de vista. Totalmente fuera de orden. Ahora, estamos de acuerdo, sí, de que la gente, si el camión va a pasar, por ejemplo, y la sacó después que pase el camión no puede comenzar a, saca, a sacar basura el mismo día. Ahí no. estamos de acuerdo. O sea, no. Todos debemos cooperar. Pero la institución es la que debe poner la mayor regla y anunciarlo frecuentemente de que tal día va a pasar la basura. Y si lo anuncian y si tiene los días marcados debe pasar el camión. ¿Me entiendes? Porque sí. a veces dura el día entero y hasta dos días. Generalmente, que San Martín también se dan. y te voy a decir... Pero además, eh... Francis, uh -huh. escúchame, la el asunto este de los letreros yo veo que hay letreros en la calle puestos, que el ayuntamiento supuestamente lo está cobrando entonces desbarató una serie y lo tiene para, como medio de sacar dinero para que también eh, afecta visualmente el entorno es bueno calle, es bueno que diga es bueno que diga dónde están esos letreros para que ellos puedan proceder entonces ahora sí porque la ciudad es grande sí pero usted lo sabe porque están ahí desde varias empresas Bien. Por ejemplo, Telenor, tiene alguno en la calle? ¿En la acera? Pues, sí, sí Ah, bueno, no vale? esos son Mira, Pacheco okay. Esos son los de Backlight No es de Telenor Eso es otra empresa Pero esos tienen Como en Santiago, como en Santo Domingo Fueron adquiridos de una empresa que se instaló aquí Hace muchos años Y vendieron los derechos a Backlight Que es otra empresa que no es de Telenor que no es Telenor, entonces esas tienen sus permisos para proyección de publicidad urbana y tiene esa característica. característica, porque se dedica a la venta de publicidad urbana. Mira, ahora si hay uno de esos que obstruye el paso peatonal o el tránsito, o el tránsito Haga la denuncia que aquí se la vamos a pasar, porque sé que Baclar va a tomar las medidas y va a producir un cambio de posición o lo retirará, porque eso se llama ser responsable. En eso no me toma no me, la menor duda. Volviendo al tema local, creo que el alcalde se está ocupando de unos temas que le va a quitar mucho tiempo y se va a embarcar en situaciones jurídicas por lo que vi ahí, un señor propietario de una casa tiene toda la razón, en este caso el ayuntamiento no tiene la razón, de ir a una propiedad privada, cruzar su puerta y sacar un mueble y quemarlo. Ahí hubo un exceso de poder. Pero claro, y una falsa acción. Ahora oh, vamos a otra llamada antes de ir. Buenos días. Hola, bueno, Francis, buenos sí. días. Te digo lo que está pasando con, la, con el sistema de la basura. ¿Qué está pasando? La basura, eh, ellos no tienen un día fijo para pasar. Entonces, cuando ellos pasan, pasan volando en un camión y uno, uno huyendo está en un camión con una funda de basura. No quiere que la pongan en ningún lado. No, Entonces, no. le digo le digo dónde se paran ellos, a donde le dan su cuarto. ¿Cómo? Así a donde que, le dan que está? su cuarto y ellos se paran sí sí así que eso está bueno pero eso, eso se, no puede se puede está, llamar señora. a la empresa puede llamar a la empresa obvio, y denunciar obvio, eso aquí no se puede llamar a ningún lado porque aquí no hay ley usted llama y lo que le en el teléfono ahí anda un rubio en la castillo y que con unos recibos y que jugando la, la basura pero ¿qué es lo que van a cobrar si la basura tengo yo que montarla en mi carro con bajo de basura en tu carro para llevarla para no sé para dónde para tirarla y donde la voy a tirar tampoco quiere que la tiren porque que es basura y eso viene bueno. no y eso viene ¿Se paran ellos, Julio? El primo, que le dan su cuarto y ellos se paran. Ay, Dios mío. Buen día. Buen día. Bueno, día. pues eso está grave. Al ayuntamiento que se ponga la vigilancia de, su, de sus responsabilidades, ya que... Pero eh, si va a la compañía, eso se puede corregir, lo que dice nuestro amigo. Bueno, pero mira, tengo aquí, eh, eso se, eso antes se corrige. de ya finalizar, en el WhatsApp, a Nicole Tejada. Vamos a ver si me abre. No me.. Eh, Nicole Tejada. Ahí está Nicole Tejada. Ya está ahí. Sí. Bien, lo único que no me abre aquí en la, en la tablet. No lo, puedo, no lo puedo ver. Visualizar. No Vamos lo a ver si ver. me acercan el monitor más sí. rápido. Rápidamente. Porque no me abre aquí en la tablet. Vamos a ver. ¿Qué dice Nicole? Agradeciéndole a usted que nos esté sintonizando. Buenos días, en la organización Campo Fernández, es para exponer nuestra preocupación porque los trabajos de drenaje pluvial que se iniciaron están detenidos desde hace casi un mes. Según tenemos entendido, no se le ha pagado a la, a la cubicación al ingeniero Martín Arias, quien está a cargo, y ha estado haciendo un buen trabajo. Quisiera que nos ayudaran a ese en ese sentido para que ustedes sean post portavoces de nuestra preocupación, ante la luz pública, el ayuntamiento es quien está a cargo de dicho trabajo. Por favor, dejarnos saber. Ya, ya saben, por favor, a la gente del ayuntamiento que nos haga saber qué pasa con los drenajes de la urbanización. Campo okay. Fernández. Sí. Esther Vargas, la invasión a la propiedad privada es un delito. Un delito. El asunto, el, el asumir roles que no le otorga la ley es un delito también. En lo de uno podemos alojar a quienes querramos, pero también debemos pedir a los inquilinos higiene y salubridad, pues eso sí afecta a todos. A todos. Las autoridades pueden e ir e indicarles normas de convivencia, higiene, pero no actuar así. Difícil cuando no mandamos ni en lo de uno. Eso eh, Es verdad. importante eh, opinión. Gracias, Ted. Dania, de Urbanización Los Maestros Nos están llenando de basura, dice Dania Buenos días, bendiciones Ale quiere que comamos basura llena de gusano. Tenemos que sacarla porque no podemos aguantar la basura En la casa, el mal olor, los maestros están llenos de basura Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Para finalizar Que el ayuntamiento exija móvil soluciones, cumplimiento de su rol Señores bueno, ahí terminamos llegado. ya por hoy. Gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día. ¿A quién de mañana? Ahí está.